Bueno, primeramente me, eh, me gustaría agradecer a la organización del evento eh, invitarme para venir aquí a contar pues, un poco experiencias ¿no? eh, profesionales dentro del ámbito de la radiología. Entonces, mi tema eh, es la resonancia magnética en el deporte. Bueno, a ninguno yo creo que nos se nos escapa que la resonancia magnética está ah, históricamente ha estado muy vinculada al estudio de lesiones deportivas. Todos hemos escuchado en alguna ocasión en los medios de comunicación cuando un futbolista, un tenista o cualquier otro deportista se lesiona eh, y anuncian su lesión, siempre eh, eh, terminan con la coletilla, falta de confirmar con la resonancia magnética. ¿no? Pues, en fin, Para que nos hagamos una idea de la amplitud de este, de, de este campo, en un primer momento esto a mí, a la hora de preparar la charla, eh, me produjo un poco de... No sé, de, de disconfort porque no sabía muy bien ante un campo tan amplio eh, qué contar de, de novedoso. Y bueno, pues con el cine vino la inspiración y se me ocurrió hablaros eh, de, de estudios más allá de los estudios clásicos y habituales que se le hacen en un, en un servicio de, de resonancia magnética. Antes de empezar y de meternos en materia, me gustaría incidir en la importancia de, al igual que en... en Deportes de conjunto, el equipo es súper importante a la hora de, de, de llegar al éxito y conseguir una, pues, una competición. Pues en cuanto al diagnóstico por imagen también es súper importante este equipo. En este equipo, en cuanto a, vuelvo a repetir imagen para el diagnóstico, ¿no? un diagnóstico por imagen de una lesión es súper importante en un primer momento el clínico. Necesitamos un clínico, pues bueno, a ser posible especialista en la articulación o región anatómica que se ha lesionado el deportista, a poder ser, que eh, haga una exploración óptima, de tal manera que al radiólogo, a la hora de la petición de ese estudio, le llegue una mínima orientación hacia qué es lo que quiere ver o qué sospecha que puede tener lesionado. Y acto seguido el radiólogo eh, y dará pues el plan de actuación, ¿no? Queremos ver esto, entonces... Este estudio yo creo que va a ser mejor para, para visualizar determinada estructura. Y por último, el técnico, aunque está puesto aquí el último, no es el menos importante, puesto que de su pericia y de cómo y cuánto domine la técnica va a depender adquirir unas imágenes de mayor o menor calidad que repercutirán en, en el informe y a su vez el informe repercutirá en, en el clínico a la hora de de optar por un manejo terapéutico o terapéutico quirúrgico determinado. Entonces, parece que unos son más importantes que otros, pero al final eh, todo es un conjunto y todos suman para lo que queremos, que es resolver un, un problema a un deportista, a un paciente, como queráis llamarlo. Y quería hablaros concretamente de cuatro, cuatro estudios, ¿no? Cuatro estudios que, bueno, unos más habituales que otros, pero bueno, se salen un poquito de la rutina, y como aparecen ahí, son. Vamos a hablar de ellos eh, de menor a mayor complicación, ¿vale? Como veremos a continuación. Pina, primeramente voy a hablar del estudio de tobillo por dolor lateral persistente. Tras una lesión eh, deportiva de, por inversión del tobillo, ¿vale? Y un proceso de recuperación, hay veces que, que acaece un. ...o, o se permanece un dolor persistente en esa cara lateral que no se sabe muy bien por qué ocurre. Entonces, eh, el eh, muchas veces o en la mayoría de los casos, este dolor lateral de esa cara lateral del tobillo... ...puede estar producido por una lesión en los, en, en los ligamentos peroneo y corto, ¿vale?, que pasan lateralmente por debajo de, del maleolo peroneo y su, su disposición, o sea, el cómo pasan oblicuamente complica una, un poco a la hora de visualizarlo en los estudios clásicos de resonancia, ¿no? en, en los planos habituales de la, de, del estudio de, de tobillo. Esto así, para que lo entendemos, un poquito cuestión de perspectiva, ¿no? al igual que al príncipe Guillermo en un momento determinado, le pillaron en lo que parecía una pineta y realmente no fue, pues un poquito pasa lo mismo en el estudio de estos, de estos tendones en el tobillo. ¿vale? Si vemos planos habituales axiales en, eh, programados en el tobillo, las imágenes que obtenemos a la altura de, esos dos liga, de la discusión de esos ligamentos, pues se ve así una mancha y que no se sabe si son dos, si es uno, no se sabe muy bien si, si hay hiperseñal, no la hay, pues... Un poquito difícil de valorar, ¿no? Al igual que los planos coronales habituales, que además no, no son los más idóneos para valorar esos tendones. Pero bueno, corre un poquito igual. ¿eh? No, la, la cosa no está muy clara, no, lo, no los vemos demasiado bien. Sin embargo, si orientamos eh, a lo que lo he llamado cortes axiocoronales oblicuos, o unos híbridos entre axiales y coronales, perpendicular a esa discusión de esos dos tendones peroneos, somos capaces de discriminar las dos estructuras y estudiarlas por separado. En este caso, pues parece que hay una hiperseñal en, en el peroneo corto, ahí se ve líquido alrededor, que podría ser una tendinitis. Así que, bueno, eh, hemos objetivado que la, eh, eh, esa persistencia en el dolor lateral podría estar objetivada por, por esa lesión en el peroneo corto comparativamente en imagen en las que se diferencian ambos tendones y imágenes en las que no somos capaces de diferenciar los dos, por eso el volumen parcial que, del que hemos hablado. Bueno, continuamos con resonancia de codo en posición de FAPS. ¿Cuándo se utiliza este tipo de posición para realizar una resonancia de codo? Pues se suele usar en lesiones de la inserción distal del bíceps braquial, ¿vale?, Igual que anteriormente, el bíceps tiene un recorrido un poquito oblicuo hacia su inserción, entonces los planos habituales eh, hacen que se di sea dificultosa una valoración, sobre todo si son lesiones parciales. Es una rotura total, pues en fin, no hace falta casi ni resonancia, ¿no? pero en lesiones parciales de esta inserción distal, pues es interesante esta, esta proyección o esta posición del paciente para valorar el tendón en, en un mismo plano en toda su longitud. Y la postura es un poquito así, ¿vale? Las siglas son de flexión del codo a 90 grados, abducción del brazo por encima de la cabeza y ese de supinación de la mano. Me gustaría incidir en la posición de la mano porque dependiendo de cómo esté colocada ocurren cosas diferentes en la inserción de, del tendón. Como vemos en el esquema, cuando la mano está supinada, al igual que de las dos imágenes de resonancia de la izquierda, el radio rota, ¿vale? El tendón de está insertado en la tuberosidad radial de, del radio, ¿no? Pues al rotar deja expuesto toda la longitud de esa inserción distal. Sin embargo, si nosotros no tenemos en cuenta esa posición de esa mano y la dejamos pronada, lo que ocurre es que el tendón se enrolla alrededor de, de esa, de esa tuberosidad radial y podría ocultar en, esa, en ese final de inserción alguna mínima lesión de del tendón, alguna hiperintensidad, alguna mínima rotura, en fin, podría, podríamos estar enmascarando algo. Entonces, la posición ideal es esa. Y súper importante la colocación de la mano en, en el lateral. Ahí, ese es el tendoncito. Y bueno, la planific planificación es simple, es más compleja la colocación, bueno, hay que intentar... La posición no es demasiado cómoda, entonces, bueno, intentar colocar al paciente eh, lo más cómodamente posible, con almohadillas, de, que, de manera que esté confortable y nos aguante por lo menos 20-25 minutos que va a durar el estudio. Y luego la planificación es simple. Directamente planos eh, paralelos al eje del húmero que a la vez son perpendiculares a esa cabeza radial. De tal manera que vemos ahí ese tendón de ese bíceps. Tendón distal de ese bíceps eh, en toda su longitud eh, en un plano. ¿no? Debemos hacer cortes más o menos finos, de unos 2, milímetros y medio o 3 a lo sumo. Y podemos ir un poquito más a más, un poquito más a un poquito más allá porque podemos planificar otros cortes perpendiculares a estos de tal manera que somos capaces de visualizar en sección axial completa el tendón. Y nos damos cuenta, si no tenemos conocimiento anatómico anterior, que la inserción es conjunta, pero que realmente el ten, la, el, la inserción distal de este tendón del bíceps tiene dos componentes, ¿no? Una cabeza larga y una cabeza corta de este, de este bíceps, ¿no? Aquí otra vez eh, hablamos de la perspectiva. Tercer estudio del que me gustaría hablaros es de la rodilla en flexión, ¿vale?, ¿Cuándo se utiliza este tipo de estudios? Habitualmente se utiliza cuando hay una discordancia entre la sintomatología clínica y los hallazgos radiológicos en el estudio rutinario, ¿vale? El médico la explora, tiene una sospecha diagnóstica y las imágenes no se confirman o hay dudas sobre, sobre la confirmación, ¿vale? Sobre todo sirve para ver roturas parciales o confirmar eh, roturas parciales del ligamento cruzado anterior, también sirve para, para valorar eh, la inserción posterior de los meniscos, eh, si existe un menisco hipermóvil es, es bastante útil. Así que comenzamos por, por un estudio rutinario con los planos habituales, axiales, sagitales, eh, con respecto a la cara interna con cóndino externo y eh, coronales. Y en la imagen el radio dice que es que no le cuadra lo que le está contando el clínico con lo que estamos viendo. Entonces vamos a dar un paso más y colocamos al paciente en flexión de la rodilla. Esto es a lo que lo llamo, también se podría llamar en la posición de FAS, a un estudio de búscate las habichuelas, porque no hay antenas específicas de rodilla y flexión, no hay antenas específicas de resonancia de codo en posición de FAPS. De hecho, las imágenes que habéis visto de la posición de FAPS están hechas con una antena eh, de cráneo, cráneo-cuello, en el que hemos utilizado la parte del flexible del cuello para eh, conseguir señal eh, en ese codo. ¿Vale? Pues esto un poco lo mismo. Esto es una antena de cardio. Tenemos colocado el paciente con la rodilla flexionada por debajo de la otra, intentando colocarle de la forma más confortable posible para que nos aguante el tiempo largo de la exploración. Y ahora viene un poquito lo complicado. Empezamos y claro, los planos de localización no tienen nada que ver con los planos de localización en una rodilla normal. Entonces tenemos que estar hábiles, si tenemos que hacer más localizadores los haremos, pero tenemos que estar hábiles o tener trucos para localizar esa cara interna del cóndilo externo. ¿Vale? porque nos aparece en el localizador axial, como veis ahí abajo, nos aparece, como veis aquí abajo, nos aparece tumbado, vale que no es algo en lo que estemos habituados. Entonces, uno de los trucos que yo utilizo, que igual muchos de vosotros lo utilizan, es que siempre la cara interna de, de la rodilla tiene eh, más grasa y más musculatura. Entonces, vemos que hay, hay más grasa y más musculatura, esto será el cóndilo interno, por lo tanto, Perdón, el otro será el cóndilo externo. Ahí, ya está, ahí ya estará nuestra cara interna del cóndilo externo, que será la útil para programar los, estudios, los planos sagitales y ver el ligamento cruzado está por ahí. Y sobre este plano planificaremos otros planos coronales oblicuos a este, de tal manera ...que veamos esa inserción de esas fibras del ligamento cruzado anterior... ...tanto las, la inserción en la parte tibial como la inserción en, en la parte de los, entre los cóndilos femorales. Y en este caso concreto, de este paciente concreto... ...lo que pasó a ser una sospecha de una rotura total del ligamento cruzado anterior... pasó a ser una rotura parcial de ese ligamento. Como veis ahí existen todavía fibras íntegras en la inserción, tanto tibial como femoral, lo cual puede hacer que varíe eh, el manejo posterior para la resolución de la lesión. O sea, no es lo mismo tener un, una rotura total del ligamento cruzado anterior que tener una rotura parcial, como nos podemos imaginar. Y por último, es en el que más voy a detenerme, ¿vale?, en el estudio de patología asociada al atrapamiento femoracetabular, ¿vale?, y las dos formas que tenemos de hacerlo, una más... Eh, de siempre y otra más, un poco más innovadora o menos conocida. Y bueno, contaros un poquito, bueno, en sí el atrapamiento fémoro no es una lesión que ocurra eh, por hacer un deporte, sino que realmente es una condición de la que puede tener una persona, ¿vale?, porque consiste en una disfunción entre la relación entre la cabeza y el acetábulo femoral. Entonces, tú tienes esa disfunción y debido a que haces mucho ejercicio, pues empiezas a tener molestias, a molestias en esa, en esa articulación. Entonces, bueno, de hecho es uno eh, es uno de los factores por los que se o causas que puede producir una artrosis pre precoz de, de esa cadera. Hay varios tipos, contaros, hay está el tipo CAM, que es el que en el que la alteración está a la altura del transicional entre cuello y cabeza femoral. Está el tipo pincer que es eh, el que consiste en una sobrecobertura de ese acetábulo hacia la cabeza femoral y está el tipo más frecuente que es el mixto, que es el más frecuente de los tres que tiene componentes de ambos. En cuanto al diagnóstico de, de esta alteración o de esta sintomatología producida por esta alteración no es necesario una resonancia magnética, para nada. Eso no, no, el gol estándar de la resonancia en este, eh, en, en este caso no, no es el diagnóstico, porque con una radiografía simple bipedestación de pelvis y axiales eh, oblicuas en proyección de DUN, pues el clínico es capaz de ver si existe atrapamiento o si existe esa disfunción anómala entre cabeza y cuello. Pero lo bueno que tiene la resonancia es que con ella podemos evaluar, evaluar el labrum y el cartílago articular. ¿Y por qué es bueno? Porque si somos capaces de ver con bastante anterioridad, mucho antes de, ese, de, de que esa degeneración articular llegue a la parte ósea, somos capaces de ver alteraciones, se puede atajar la patología mucho antes, hacer cirugías mínimamente invasivas, artroscópicas, en las que se puede, no sé, reparar el labrum o una de las últimas cosas que están haciendo es colocar mallas de colo colágeno para reparar ese este, eh, cartílago que, que pudiera estar lesionado. Entonces, eso, esa es eh, en la parte en, las que, en la que la resonancia va a ayudar a, al tratamiento. Y bueno, os quería contar un poquito, pues eso, eh, ¿Qué es lo que queremos ver con la alto resonancia? ¿Qué necesitamos para verlo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Teniendo dos opciones posibles. ¿Y cómo, cómo, cómo se ve? ¿Cómo, ¿Cómo lo vemos? ¿Y cuándo utilizaríamos una u otra? Pues lo que queremos ver es precisamente eso. El complejo contralabral. ¿vale? Tanto el estado del labrum como el estado de, del cartílago, tanto aceptabular como el de la cabeza femoral. ¿Qué necesitamos? Reson una resonancia magnética. Esto es lo que he venido a contaros yo. Necesitamos resonancia magnética a poder ser cuanto más alto el campo, mejor, puesto que tendremos una mejor relación señal-ruido. Necesitaremos una antena de superficie para, para realizarla. Y, y lo del campo magnético es importante porque, como os he puesto ahí, el que erremos en el diagnóstico o erremos en, en, en el, el grado de, de afectación puede estar muy vinculado al campo. ¿es, verdad? es decir, nos podemos equivocar hasta cinco veces más haciendo el estudio de harto resonancia eh, en un tesla y medio que haciéndolo en tres. O sea que la diferencia es nota notable. Secuencias que utilizaremos, pues... Como vamos a introducir un contraste, como veremos después, T1 con saturación grasa, la ADP con saturación grasa también eh, nos ayuda, secuencias 3D, ecodegradiente, importantes también, para poder hacer reconstrucciones multiplanares, y súper, súper importante, separación de estructuras, como veremos enseguida. Debemos de intentar separar, el acetábulo de la cabeza femoral entre 1 y 4 milímetros. Y esto a veces no es, no es tan fácil como parece. Optimización de secuencias para afilopius pequeños. Eh, con unos voxeles pequeños también de menos de, de menos de un milímetro. Introduciremos un contraste en la articulación. Bien sea mediante punción directa o... Indirecta, introduciendo el gadolino de forma intravenosa, ¿vale? Súper importante, decoaptación de la articulación y mantener esa decoaptación con una tracción, ¿vale? Para que durante los 35 minutos que dura la prueba se mantenga esa separación de ambas estructuras. ¿Cómo lo hacemos? Pues si lo hacemos de forma indirecta, lo que hacemos es pasamos a nuestro paciente, le introducimos un contraste de forma intravenosa a doble concentración y le ponemos a caminar. Unos 20-25 minutitos. Esto ha ido variando. A medida que vamos haciendo estudios, pues empezamos con 15 minutos, pasamos a 25 y ahora estamos otra vez en 20 minutos. ¿vale? Porque tampoco debemos deja, dejar que el, el, el contraste se nos pase de la articulación porque si no, no conseguiríamos gran cosa. Entonces, camina unos 15-20 minutos... Y después de esos 15-20 minutos le sentamos en un sillón que tenemos allí y le ponemos a hacer ejercicio de flexo-extensión de esa articulación durante 5 minutos para mantener ese metabolismo de ese contraste en el caso de la indirecta y que vaya hacia esa cadera. Súper importante también eh, que se me olvidaba es que te, cuando vamos a hacer indirecta ...como lleva un rato ya con el contraste puesto y se elimina por vía urinaria... ...debemos de pasar a, hacer pasar al baño para que no contamine el gadolinio de esa vejiga... ...como está tan cerca de la cadera, no, can, no contamine y no se produzcan artefactos de flujo... y eh, eh, ...puedan enmascarar eh, la zona del labro o ¿no? el cartílago. Decoatación de la cadera, como seguimos diciendo, durante dos o tres minutos antes de colocar esa atracción que suele ser entre 8 y 16 kilos, ¿vale? Mm, nosotros, siempre que pesen más de 70 kilos, vamos hacia los 16, porque, bueno, a veces que le ponemos 8 y está ahí en torno a los 70, no conseguimos un, una separación suficiente como para que sea, conseguimos separación como para salir del paso, pero no la más óptima. Y en cuanto a la directa, pues es lo mismo, salvo que se introduce el contraste directamente eh, funcionando la articulación, ¿vale? En mi hospital se hace bajo control de ecografía, hay otros sitios en los que he trabajado que se hace bajo control de radioscopia, pero bueno, para mí yo creo que con un especialista ecografista pues es bastante más fácil con más fácil y más rápido hacerlo con, con la ecografía. Y la decoactación, <coughs> perdón, <coughs> Y la decotación y la atracción es común ambas. Seguimos incidencia, inci, eh, incidiendo en que es importante la adecuación del protocolo, <risa> filo-view pequeños, tamaño del voxel pequeños. Y la tendencia actual, tiempo atrás yo eh, que llevo haciendo ya este tipo de estudios... Eh, ...las secuencias estaban eh, orientadas a, a la visualización de ese contraste... ...sobre todo en, en las artros indirectas, ¿no? Se hacían sobre todo, pues, más que nada T1s con saturación de la grasa. Pero la tendencia es hacer estudios híbridos... ...en, que, en el que son, no solamente hagamos secuencias orientadas... ...a la visualización de ese contraste y lo que nos dibuje ese contraste... ...sino también para la valoración de la cadera en su conjunto... decía sida protónica con saturación grasa... Eh, eh, estudios eh, o secuencias de 3D para luego hacer reconstrucciones multiplanares. Todo eso eh, lleva a un, un protocolo híbrido que, que da mejores resultados que los protocolos antiguos de solamente hacer T1 con saturación grasa. Y bueno, aquí un poquito el ejemplo de lo que hacemos. Dos planos coronales en T1 con insaturación de la grasa un plano sagital 3D isotrópico para luego poder hacer reconstrucciones multiplanares y valorar punto por punto ese cartílago un axial oblicuo orientado con que luego veremos orientado al cuello femoral y un sagital perpendicular a la cavidad acetabular de uno también con su presión de la grasa ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno Hablamos, hablando un poquito del posicionamiento, veis ahí el paciente está en decúbito supino, Le debemos de colocar un vendaje en la pierna afecta y es súper importante un detalle porque yo he visto en alguna ocasión, en algún sitio, que el vendaje se realiza hasta por debajo de la rodilla y eso no tiene ningún sentido porque si tú realizas el vendaje hasta por debajo de la, la rodilla, cuando vayas a traccionar de esa pierna, lo que vas a desencajar es la articulación de la rodilla, no vas a desencajar la articulación de la cadera. Entonces, importante que, la, que el vendaje llegue hasta por encima de la rodilla, reforzando en la zona del talón para luego colocar el peso, como vemos ya a la derecha. Esto que veis aquí, que de, bueno, esto parece una sábana, sí, efectivamente es una sábana, esto ha, ha evolucionado, ¿vale?, no tengo imagen de lo que hacemos ahora, pero antes lo que, lo que hacíamos, mientras alguien traccionaba, o el radiólogo traccionaba de la pierna, nosotros estábamos en el otro lado tirando de esa sábana que la habíamos colocado en la ingle, para que a la hora de traccionar no tirara del paciente hacia abajo, sino que realmente traccionara de esa cadera. Hemos mejorado con esto... Y ahora estamos utilizando una cosa muy simple, que es el, el típicos arneses de, de anciano de las sillas de ruedas, de cualquier residencia, cualquier anciano, eso que le coloca pues en su parte posterior lleva unas cinchas que atamos a la parte posterior de la camilla de tal manera que está sujeto al paciente. Le colocamos las cinchas por debajo de las ingles él está sujeto, ya podemos traccionar tranquilamente, bueno, tranquilamente, sin sacarle la cadera de ese sitio, pero podemos traccionar, eh, y estamos seguros en el que no nos lo hemos bajado y no lo, no lo hemos sacado del campo de señal de la antena. Y en el lado de la derecha, pues veis ahí pues, los 16 kilos de tracción. tenemos Hemos pedido un, una serie de poleas de mitraquilato para poder hacer esto de una forma... Pues no sé, más fácil, pero bueno, nos estamos apañando con, con pues una serie de vendajes que hemos hecho, con vendas y esparadas por y tal de distintos tamaños, dependiendo de, de la longitud de la pierna, donde nos quede la pierna en cada paciente, pues para poder hacer ese efecto polea eh, de forma correcta. ¿vale? Pero previo a esto, súper importante el movimiento de coactación. Hasta aquí está nuestro radiólogo Miguel Ángel muy dispuesto a a esa esa cadera, esto tiene, parece fácil, parece fácil, pero no es tan sencillo, tienes que traccionar por encima de la rodilla y hacer ese gesto de rotación, sobre todo es más complicado cuando hacemos una indirecta, porque cuando tú haces una directa, Mete su, metes un volumen dentro de esa cadera y la presión negativa que hay dentro de esa articulación, como son una parte cóncava y otra convexa, pues facilita esa decoactación. Pero la indirecta hay que ser un poquito más riguroso en el movimiento de, de intentar decoactar para conseguir separar estructuras y valorar bien ambos cartílagos articulares. Y bueno, aquí un ejemplo de la programación de las secuencias. Primeramente hacemos un teono coronal, vale, Con, sin, saturación la grasa, sin saturación grasa, además de una densidad protónica, por aquello de los eh, protocolos híbridos. Sobre estos coronares orientamos los axeles oblicuos en dirección, como hemos dicho, al cuello femoral. Esto que son las líneas realmente es el, el 3D, ¿vale? Es imagen 3D que lo podemos hacer en un plano ortogonal, puesto como tenemos una secuencia isotrópica, luego podemos reconstruir en, en los demás planos y no va a haber ningún problema de resolución. Y sagital, tengo uno también con saturación de la glasa, este sí, perpendicular a la cavidad acetabular. Y con todo esto, pues, lo que obtenemos... Son imágenes como estas en las que el radiólogo se va navegando por cada una de ellas y va estudiando minuciosamente la zona del labrum, en este caso. Esto es una indirecta, ¿vale? A pesar que parezca que hay mucho contraste, conseguimos hacerlo de forma indirecta sin introducir el contraste directamente en la articulación. ¿vale? Si os fijáis, bueno, tenemos imágenes de bastante resolución y se diferencia bastante bien sobre todo en la diapo, en el vídeo siguiente, que es una reconstrucción del 3D, esas dos superficies articulares de cartílago, tanto del acetábulo como de la cabeza, ¿vale? Y esa línea hiperintensa entre ambas, que es de lo que se trata, que es el contraste, eh, y somos capaces de diferenciarlo por, por esa adecuatación y esa tracción. Que de otra manera pues sería un poquito más dificultoso. A mí estas imágenes me, me gustan mucho. Y bueno, ¿cuándo una y cuándo la otra? Pues hay que tener cosas en cuenta, ¿vale? Sabemos que la directa es invasiva, eh, que tenemos que depender de una coordinación con otra sala, puesto que la inyección no se hace en la sala de resonancia del contraste, sino que se hace en la sala de ecografía en nuestro caso, y bueno, tenemos que coordinarnos, ¿no? Y a veces la coordinación, pues en fin, no es mmm, tan buena como debiera. Entonces podemos perder un poquito de tiempo en el estudio. Si sí es verdad que facilita la tracción pero puede aumentar los costes de, eh, del estudio. Y en cuanto a la indirecta, pues, pues no es mínimamente invasiva, una, como cuando le sacan sangre a una persona, se le canaliza una vía, se le pone el contraste, se le pone a caminar. Tiene menos facilidad de tracción, vale aunque si haces, si eres riguroso a la hora de hacer el gesto de, de decaptar, eh, se consigue una, una buena separación de estructuras. Y... Una cosa súper importante es que mejora la experiencia del paciente, es decir, no es lo mismo que vayas a un servicio de diagnóstico por imagen y, y te pinchen en una articulación que, que te pinchen un, con, un contraste. Bueno, hay estudios que comparan una o la otra, tanto en, en 1,5 teras y 3 teras, en fin, esto depende un poquito de gustos. Y os voy a contar el criterio que seguimos, ya estoy terminando, el criterio que seguimos en nuestra en hospital en el que cuando, ante un primer estudio, un paciente que no está operado de la contralateral, porque habitualmente se le, a la gente que sufre de este atrapamiento, pues le afecta a las dos caderas, antes o después. Entonces, si es un primer estudio y no está operado de la contralateral, podríamos hacer indirecta. Si es un primer estudio, pero está operado de la contralateral y esa cirugía es de más de un año atrás, se puede hacer indirecta. Pero si es por debajo de 12 meses deberíamos de hacer indirecta, puesto que todavía puede haber cambios ahí posquirúrgicos, inflamatorios, que pueden hacer que ese gadolino que hemos metido intravenoso vaya a la cadera que no queremos estudiar en este caso. Para estudios posquirúrgicos eh, control, indirecta igualmente. Eh, y si esos estudios posquirúrgicos de la misma cadera son inferiores de 12 meses, como dicho, hemos dicho anteriormente, pues iríamos a directa. Si le duele no se puede traccionar, aunque sí pueda hacer ejercicio, podríamos hacer indirecta. Y si no hay posibilidad de caminar, aunque sí que pueda hacer ejercicio activo, seguiríamos pudiendo hacer indirecta. Y si no puede hacer ninguna de las dos cosas, pues no cabe más remedio que pinchar la articulación. Conclusiones. Fin. Súper importante el equipo, como hemos dicho, trabajo colaborativo para la resolución del problema del paciente. La utilización de un, un muy alto campo, tres teslas, aporta un valor añadido a, a los estudios en músculo esquelético. Siempre que tengamos disposición de tres teslas, muchísimo mejor. Conocer la técnica minuciosamente es súper importante para ver hasta dónde podemos llegar, cuáles su, su son sus ventajas o lo que podemos hacer o lo que no. Y que los protocolos sean dinámicos, es decir, que no tener protocolos estándar Ir trabajando sobre el protocolo, mejorando sobre cosas que podemos limar, las que no podemos. En fin, esto eh, puede llevar a una disminución de tiempos y, y de costes eh, en los estudios. Y ya simplemente pues, quería agradecer a... Soy un recién llegado al hospital, entonces, bueno, a binomio in, indivisible de músculo esquelético en mi hospital, que son mi compañero Alberto y el radiólogo Miguel Ángel. Muchas gracias a este aquí y pues, esto es todo.